Cariño verdadero, en la vida no se puede encontrar Sonido Nancy Sonido Nancy Sonido Nancy Sonido Nancy De México, ciudad de México, solito Nancy Cruz. Pero cuando llegue el verano, no habrá nadie que te tienda la mano. Siempre invitado, jamás igualado. Vinco y joyas de la costa, Nancy Cruz. Siempre invitado, jamás igualado. Un sabor a Colombia. Nosotros estamos capacitados para cumplir en cualquier género de música que desees. Eh, eh, eh, de la inspiración, can, can, vida, can, can Pero cuando llegue el verano, no habrá nadie que te tienda la mano. Eh, eh, la nación, banda, de la inspiración, canta, canta, Cumplian hace de la inspiración can can can can can tela. Todo lo podaremos o aburrida. Tengo una mejor idea. La cumbia nace de la inspiración can can can can can can, can de